¡Hostia! Canío, lo tenemos, está aquí. Mira. Vámonos, vámonos, ja. Bro, lo tenemos. Dale, hermano, que yo un montón de tiempo todo rayado, tío. No me encuentro en la vida. Vale. En la zona, donde siempre hemos estado buscando. Es que ya está. Es que ya está, ya está. Dale, ya. hermano. Uy, tiro de caco. Dale. Dale, hermano. Hey. A dónde quieres tú llegar con esto, me dice la guapa. Cobradusa haciendo Spanish, mami, como ser chivaca. La vida a mí me hizo cabrón y la X en el mapa. Tanto jarabe de palo, trauma para la flaca. Y sin saber qué pensar, porque tú no estás allá. Y me viene tu recuerdo y mi mente está allá No quiero saber más de ti, más me callar. Y porque contigo la word se me quedan en calla. Y no volví a fallar, te lo dije y me callé. Sus labios adictivos como el crack me rayé. Me pediste que yo no le hiciera más si no falle. No volví a fallarte, lo dije y me callé, ey. Te fuiste de buenas a primera. Pintaste los muros de mi escuela. Ey, pusiste alfombras sobre la secuela, y como estaba tu brillo, las hiciste pasarela, ey. Te fuiste de buenas a primera. Pintaste los muros de mi escuela. Ey, pusiste alfombras sobre la secuela. Y como estaba tu brillo, las hiciste pasarela. Ey, a dónde quieres tú llegar con esto, me dice la guapa, cobrados. Spanish mami, como ser chivaca, la vida a mí me hizo cabrón y la equis en el mapa. Tanto jarabe de pa'l otro mapa, la placa. Y sin saber qué pensar, porque tú no estás allá y me viene tu recuerdo, y mi mente estalla. No quiero saber más de ti, más me preferí callar, y porque contigo la world se me quedan en calla. Y sin saber qué pensar, porque tú no estás allá y me viene tu recuerdo, y mi mente está estalla. No quiero saber más de ti, más me preferí callar, y porque contigo la world se me quedan en calla. Hey. Te me canca ya yeah, mami contigo la cuarta se me canca ya yeah, ey Te me canca ya yeah, mami contigo la cuarta se me canca ya yeah, ey Ya Te me canca ya yeah, mami contigo la cuarta se me canca ya yeah, ey